¡Hola! Bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo podemos dibujar un figurín de tallas grandes. Entonces, si no has visto el video de proporciones de figurín, te recomiendo que lo veas. Lo voy a dejar en las tarjetas porque allí te explico un poco el tema de las proporciones. Recuerda que a mí no me gusta hablar de medidas, sino más bien de proporciones. En este momento tengo una hoja carta, tengo una línea central y he dividido esa línea en 10 espacios iguales, es todo lo que debes saber, ¿listo? Ahora, para comenzar entonces voy a hacer el óvalo de la cabeza, para empezar. Lo estoy haciendo en rojo fuerte para que lo veas. Aquí voy a hacer la línea de los hombros, en las en la tercera cabeza la línea de cintura y en la cuarta la línea de cadera. ahora las proporciones para los figurines van a ser las mismas en las alturas, ¿cierto? Es decir, la misma para cadera, cintura y hombros, pero lo que vamos a estar variando son los anchos. Entonces, por ejemplo, en un figurín lo que vamos a hacer es tomar el ancho de la cabeza y lo pasamos a cada lado. En este caso vamos a darle un poco más porque es un figurín de tallas grandes y esta va a ser la medida para... Eh, la, la altura de los hombros, ¿listo? Y lo mismo en la cadera, podríamos utilizar la misma medida o incluso un poco más para que también nos quede como más curvilínea, ¿cierto? La figura en este caso, por ejemplo, acá tenemos más caderas, como una forma más eh, de pera, como podríamos decir, y eh, tiene más cadera, entonces también lo podemos hacer acá, incluso le damos un poco más, ¿sí? ¿Sí? Si no tienes mucha práctica con figurines, te recomiendo que hagas primero líneas rectas, por ejemplo, y luego vamos a ir definiendo todo. Las piernas, entonces, simplemente voy a hacer esta pierna que está aquí. Aquí va a estar el pie y la otra pierna va a estar un poquito más abierta. ¿Listo? Las rodillas, voy a hacerlas justo en la mitad de esta línea. Las rodillas... ¿Listo? Y me gusta en la parte de abajo, como le vamos a dar hartas curvas, lo que puedo hacer a veces es dibujar como este tipo de óvalos, por ejemplo, o incluso si queremos darle como cadera y harta forma en la parte de la cadera, vamos a hacer esto, ¿sí? Ahora, el busto también va a ser más grande, mira que en estos pues la verdad hemos como variado las proporciones y hemos tenido resultados diferentes, entonces este busto es más pequeño, se va ampliando, se va ampliando, entonces también depende de qué tanto quieres ampliarlo tú, qué tan qué tan detalles grandes quieres hacer tu figurín, sin lugar a duda pues el busto debería ser grande si queremos que sea de talla grande, ¿no? Precisamente, entonces podemos ampliarlo, podemos hacer círculos como de referencia, si quieres. En la parte de los hombros también me gusta hacer estos óvalos para tener una referencia. Y a partir de ahí entonces vamos a empezar ya a definir. El cuello puede ser un poquito más ancho también. Llegamos aquí a los hombros, hacemos la clavícula, cuello. El busto entonces lo voy a hacer bien redondo. Bien grande. En esta parte de abajo podemos hacer como esta, esta curva, esta curvatura acá. Si queremos cintura, aunque a veces también podemos dejar algunas líneas como si fuera precisamente la piel. Y para la parte de la cadera, entonces aquí definimos qué tanto queremos darle cadera o queremos colocarle de pronto más abdomen. Entonces aquí simplemente vamos a definir primero los panties. Por ejemplo, yo quiero que tenga como harta cadera, entonces voy a ir haciendo así las líneas curvas. De pronto tiene algo de barriguita, entonces lo voy a colocar acá. Digamos que el abdomen es un poquito más grande. Y aquí debajo se vería la, la ropa interior. Digamos que acá le vamos a hacer también un brasier. ¿sí? Y en la parte de abajo entonces las piernas, simplemente es como seguir un poco los óvalos que hemos hecho hasta la rodilla. La rodilla también puede ser un poco grande. Y también en la parte inferior vamos a ir haciendo esto. Hasta el tobillo, los tobillos también pueden ser un poco más amplios. Listo, y la pierna también a este lado. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí lo, lo ideal también es que juegues un poco con las curvas sin exagerar y sin que todo sea demasiado demasiado curvo. Pero si sí puedes ya como jugar un poquito más con eso. ¿sí? Y lo mismo entonces los brazos. Los brazos simplemente hacemos una línea para mirar el centro del brazo, en la cintura un círculo, en la línea de los brazos para el codo, la cadera y aquí estaría la mano. Y lo mismo, desde el hombro vamos a hacer como curva, de esta forma, hasta abajo y terminamos ya lo que sería la mano. y listo. Por lo general entonces la cabeza eh, digamos en la parte de abajo también podemos hacerla un poquito más redonda, todo depende de lo que quieras lograr ¿no? pero fíjate que las alturas son las mismas, solamente es tú ir ampliando según lo que quieras ¿no? Eh, la cabeza en la parte de abajo puede ser más redonda o incluso un poquito cuadrada con esta forma según pues cuánto le queremos aumentar nosotros ¿no? y en ese sentido ya tendríamos listo el figurín, recuerda tú ir mirando qué tanto quieres ampliar y en qué lugares, ir mirando las proporciones en las piernas y sobre todo visualiza el figurín al final completo y ve mirando, bueno, estos brazos realmente están muy delgados para las proporciones del cuerpo o me hace falta de pronto modificar un poco las piernas, ¿no? según lo que quieras aquí tenemos estos ejemplos donde tenemos ya una figura mucho más grande y ya una figura mucho más pequeña, ¿no? Entonces ya depende de ti y de lo que quieras hacer. Déjame en los comentarios qué más te gustaría aprender de figurín o de este tema de tallas grandes para los próximos videos. ¡Un abrazo! Recuerda suscribirte a este canal si te gusta el diseño y la ilustración de moda y adicionalmente visita laurapaez.com para seguir aprendiendo y nuestra academia virtual de Fademi.com.